Tras la vigencia de la Constitución del 2008, se fortalece la equidad de género y aumenta considerablemente la participación de las mujeres en espacios de elección y servicio público. Buscando siempre el buen vivir de los ecuatorianos.